hola amigos amigas seguidores de todo un poco hoy les traigo un tutorial más para las personas que quieran usar su teléfono celular como cámara web yo sé que hay unas cámaras muy muy buenas desafortunadamente cuestan demasiado si ¿sí? ya vemos personas que no contamos con los recursos suficientes para tener una cámara ya sea aunque cueste más baratita pero sí, es difícil conseguirlas pero aquí traigo esta otra opción, usar su celular como una opción aparte, aparte de la que si tienen una cámara uh, en su laptop, tener una cámara adicional usando su celular. Bien, espero que les vaya a servir este tutorial, si les sirvió no olviden de dejarle la manita arriba, su me gusta, compartir y también si no es mucha molestia suscribirse. Bien. Pues vamos a empezar con el tutorial después de esta intro que va a ser muy cortita. Espero les sirva. Bien, vamos a iniciar con ese tutorial. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a irnos a Google y poner DroidCamp.bs y vamos a ingresar en la web bien esta es la web aquí vienen algunas cosillas si quieren leerle pues adelante nomás más que está en inglés lo traduce nada no más al español bien lo primero que tienen que hacer es instalar esta misma aplicación en su teléfono celular ya sea para de google o en app store de donde ustedes gusten descargarla y descargar el plugin para OBS desde esta misma página es recomendable que se fijen qué versión tienen en su OBS para que lo puedan descargar. Bien, yo tengo una versión superior a la B28, entonces voy a descargar este. Bien, una vez descargado, nos vamos a la instalación. Para instalarlo es recomendable que lo instalen con su OBS, no, están, no que no esté ejecutándose bien voy a poner este a apagarlo y ahorita retomamos porque vamos a hacer la instalación bien nos cerramos ahora sí le damos a instalar porque si no este, les trae error o no se les instala correctamente le vamos a dar next next todo next y lo instalamos es rápido el plugin de instalación bien entonces ahora sí abrimos OBS Es importante que tengan ya instalado su este, en su celular. La aplicación onda, onda, aquí está. Es la que está aquí. Esta. Vamos a abrirlo y les va a aparecer así: Sí. bien, que vamos ¿Cuál? ¿Cuál IP vamos a ocupar la que dice Wi-Fi IP, la de medio de arriba bien entonces nos vamos a agregar una nueva fuente y ya les va a aparecer aquí esta opción obs le damos clic lo pueden nombrar como ustedes quieran le ponemos aquí eh, cámara eh, celular así nada más rápido bien aquí la configuración que vamos a usar es la que ustedes como quieran tenerla. Yo le voy a poner 1280-720. ¿sí? Que es la de más alta calidad. Que es la que regularmente se transmite a, a las plataformas de YouTube. Usar Wi. Usar Wi-Fi IP. Y donde vamos a colocar la IP que les dije. La de nuevo arriba va a ser aquí donde vamos a colocarla. La mía es. Esto es este según la IP que ustedes tengan. ¿eh? Le dice habilitar audio. Yo no lo voy a habilitar si no se va a viciar ahorita el audio. Desactivar cuando no esté en uso o algo así dice. Bueno, así lo vamos a dejar. ¿sí? Y le damos a aceptar. Bien, si se fijan, pues aquí hay un puntito que no, no se ve. Entonces lo que vamos a hacer es presionar la, la tecla control más F. Sí, para que abarque toda la pantalla Y Una vez Hecho eso, le vamos a dar Aquí en donde dice Activate Le damos a aceptar Y pues ahí ya me tienen Vamos a ponerlo En vertical, horizontal Perdón Y pues esta ya la podemos Este, déjenme Pongo aquí en, en mi tripié Ahí está Ahí estamos. Sí, y pues ya ustedes ya cuentan con una cámara web. web, Sí, cámara web desde su celular. Si quieren cambiar la configuración, tienen que desactivar primero. Y pues vamos a poner una resolución más, más baja para que se vea más, más así. Y recuerden que ustedes ya pueden usar los filtros para recortar o aplicar un fondo croma, o como ustedes gusten, ¿verdad?, vamos a hacerlo así, y pues recuerden que usando la tecla eh, de Alt, la presionan y ustedes pueden automáticamente recortar la imagen como ustedes gusten hacerla, y pues ahí ya tenemos dos, y pues sí, dependiendo de su internet, es como va a ser la fluidez del... De esto pues. De la cámara. Bien. Vamos a hacer una duplicación de, de escena. Para. Esta cámara de aquí. Ahí está. Esta cámara vamos a eliminarla. Y únicamente dejar esa para cuando hagamos la transición. No sé si esta. Ahí está. Apagamos la de arriba. Y pues ya tenemos dos cámaras. En diferentes escenas. Bien amigos. Espero que les haya servido este tutorial. Ya. Ya. Voy avanzando un poquito en mis tutoriales. Denle like si les sirvió. Compartan. Suscríbanse al canal. Que les estaré trayendo más videos. De numismática. Tutoriales. Y a ver qué se me ocurre. Es de todo un poco amigos. Aquí están mis redes sociales arriba. Y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.